que yo le dije que me dijera y él me dijo que el hombre le dijo que él iba a salir en la noche, podía pues ser en la madrugada. Luego él vino y se recortó allá arriba de su hermano y salieron en la noche. Luego él me llama tarde, como a las 11 y duramos hablando hasta la una y media. Pero que ha, ha sabido hoy? O sea, ¿dónde está él? No. He intentado llamarlo desde anoche, duré como hasta la una, llamando, sonaba apagado. Esta mañana cuando me levanté, seguí llamándolo y... ¿Qué te, dijo él? ¿Qué te dijo él? Me dijo que... Cuando, yo lo cuando él me llamó, yo me sorprendí obviamente y le pregunté que si estaban bien, me dijo que sí. Que era que estaban perdidos, que no sabían dónde estaban. Que él veía una montaña pero que no sabía dónde. Que no sabía dónde era que estaban, ni, no, ni su ubicación, ni estaban puesta de sitio ni nada. Y yo le dije, llaman al el llama ellos me dijeron, vamos a llamar al 911, pero la señal era, un punto de señal me dijo que tenía, me dijo que estaban todos bien. Eso fue lo que él me dijo No, él había depositado de que si mil muy peso no sé, de ahí para adelante si había dado más. ¿Nunca le comentó que tenía pensado? Mm -hmm. Sí, me había comentado, hace mucho, creo que él le entregaba el dinero hace como 5 o 6 meses. Y yo le dije, Jonathan, que... El apodo de ella diga mucho, no aquí. Dile al hombre que te devuelve dinero, que yo no quiero que tú vayas para allá. ¿Qué le piden las autoridades? Bueno, yo lo que le pido a las autoridades es que hagan lo posible para que, ya que ellos llamaron y se sabe que están vivos, que puedan rescatarlo.